De mal, papá. Ay, santo alabado, santo alabado. Coyarucho, abro Dios para la iglesia. Que tal se levanta su mano, levanta su mano. Un minuto más de esa presencia. Dios se ha hecho que en este lugar, que Oye, el corral, el ya no había solución. Ya no se puede, el que caste mal. Pero atat colique en este lugar, que atcachmo. Que Dios se adecua en obras y milagros. Solo dile a él aquí estoy. chatepachi chatepa, levanta su mano. Levanta su mano, vamos, vamos, vamos. Levanta su mano, levanta su mano. Y dile a él aquí estoy. Y era mi vida. Papá, papá. Chibolzaga, papá. Chinato, chinato. Shuyareka tuto, shuyareka tu Vamos, levanta su mano, vamos. Vamos, con pies a lavar, vamos. Papá, papá. papá, papá. Levanta su mano, vamos, vamos. Dile, dile, dile, vamos, vamos, vamos. Estoy diciendo, vamos. Señor, señor, Hoy en este lugar que Dios quiera me romper todas cadenas. En este lugar que Dios quiera haré cuba obra. Lléname. Y era Y era Y, amé, y ¿Qué tal si cantamos así antes Cantan los coros Muchos problemas ha llegado en mi vida Pero sé que Dios Él ha sido fiel con nosotros Vamos, vamos, vamos, vamos Solo a la que ta oqcha ta oqcha Cuba citar a Jokab. Cuba recitar. Ahora reciba nuevas fuerzas. Ahora reciba nuevas fuerzas. lugar Pero Dios, crea que tú va a liberar. ¡Azco y aurar, la Pero Dios, cubir, vamos! ¡Levántate, levántate, levántate, levántate! ¡Levántate, levántate! <gülüyor> ¡Más! Ya te va aquí, ya te va aquí, ya te va aquí, vamos. Ya te va aquí, ya te va aquí, vamos, vamos. Dios vamos. se a mi obra Dios se amigo milagro su Y hombre Y Y hombre bendición. Y obra bendición. Y Y ofrecer chue Y coligri Y hombre Y yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Vamos, ya te va allí, ya te va chica, viene esa gloria Dios no te salve. Mundo y mi cuerpo de Chavio y le escribamos, estoy seguro creo que me ha. de su mano, vamos, estoy siendo es la esperanza. Vamos, vamos, vamos Comienza a alabar al Señor Está cayendo esa aleluya, Aleluya, alacuch Atcolique en este lugar, no es por debate Catcai a jubinda o alma delante de su presencia No es por debate, cread cabicherare y coligri Dios, no es por debate que coligri en este lugar y cabicherare y coligri Dios, no es por debate, vamos, vamos Mujer cole que en este lugar La venida del Señor Será ya muy pronto Por eso levanta su mano vamos Levanta su mano Levanta su mano Y diga conmigo Y diga conmigo Cuando termine Mundo, señorita, levántate y mi por el que a mí. Estoy seguro lo que me ha. Vamos a la presencia. A la presencia de Jesús Chachaboz, chachaboz, chachaboz Vamos, vamos Levanta su voz, levanta su voz Y grita conmigo, vamos Es la esperanza de todo Se levanta su mano vamos estoy diciendo vamos estoy diciendo escucha ese letra de canto ese letra de canto dice que le daré que le daré y no tengo quiere ¿Qué tal si cantamos así en adoración mis hermanos muchas cuentas tengo con mi Señor, vamos, levanta su voz, levanta su voz, vamos, alaba un minuto más de esa presencia, yo siento esa presencia, mujer, haré a recurrir a Guanma, haré a recurrir a Chomnik, haré a a pensar, vamos, vamos, vamos, muchas cuentas tengo con mi Señor. Vamos, vamos ganar espíritu santo para Juanma iglesia. qué tal si que tu rica sea de palmas a Cristo. Chayache haré con toda Juanma mientras atcole con vida con salud. Chayache contora Juanma, Quiero saludar a mi patrocinador, que Dios cuan bendecirá Cierro el Señor que va a compartir la bendita palabra, que el Señor me lo bendigo, me lo bendiga, siervo amado en este maravillosa hora de la la tarde, mis, mis hermanos, en esta maravillosa hora de tarde. Que Dios no bendecir, mis hermanos, a cada uno de los en este lugar. Saludo a mi patrocinador, hermano Moisés, Chiquín Chocol que el Señor me lo bendiga.